¿Qué tal amigos? Hoy los voy a transportar al pasado a través de, de este video. Este, no sé si recordarán cómo dibujábamos antes las monedas. Uh, muchos de ustedes, este, yo sé que lo hicieron. ¿Se acuerdan? Eh, las monedas de antes, cómo las dibujamos. Las agarramos una hoja en blanco, agarramos una moneda, la metíamos en la parte de abajo, así, y luego con un lápiz la empezábamos a, a rayar, a rayar, a rayar. Esto lo hacíamos en, en la primaria, esto lo hacíamos antes porque antes no existía el internet, eh, no había cómo entretenernos. Aparte, este, era un súper truco que, que los niños de antes no sabíamos prácticamente, porque yo también este, lo hice alguna vez. Eso era lo más este, increíble que podíamos hacer antes, eh, este, calcar las monedas. Yo sé que este video les traerá muchos recuerdos. Muchos este, recordarán su infancia. Que alguna vez este, hicieron, como les digo, antes no había internet, no había nada. Entonces nos las ingeniamos para, para hacer trucos. Y de esta manera nosotros terminamos dibujando nuestras monedas, ¿se acuerdan? Ahí está. La de dos pesos. Igual cuando, este, cuando dibujamos la del el águila. La, igual, mismo proceso la, la poníamos Y luego con la misma eh, Con el mismo lápiz volvíamos a, a marcar Así, parece que ya perdí un poquito de práctica Porque ya hace tiempo que no lo hago Esto este, lo hacíamos antes para dibujar las monedas Este era el mejor dibujo de monedas que existía antes De, de cómo, cómo dibujar las monedas Era el mejor truco Por ahí andaba otro truquito que también muchos recordarán que se le echaba aceite a, a una hoja en blanco y era para calcarla el dibujo que queríamos hacer, no sé si por ser se acordarán, si alguien se acuerda, comentenlo aquí abajo, en, en, en, déjenlo en los comentarios, en la descripción, ahí este, comenten quién se acuerda, quién hacía este tipo de dibujos de las monedas, si alguien más este, viajó al pasado con este video, comentenlo. Yo este, hoy se los quise traer, quise viajar al pasado a través de, de un video, miren ahí quedó ya dibujado el águila, ahí se ve un poquito el águila, y ahí está la moneda de dos pesos, ven, esta era la manera que dibujamos, este, de la manera con la que nos entreteníamos antes dibujando monedas, hoy los quise transportar al pasado, espero que recuerden algo, y nos vemos en la próxima.